Hoy vamos a hablar de la anexión de... No entiendo de lo que está hablando. ¿Tú sí? Ella está hablando de la anexión de Roslyn y cómo nos va a afectar. Va a subir mis impuestos de propiedad? No. Shh. ¿Estás seguro? Sí. Shh. Ok, bien. Porque ahorita muchos de mis activos están atados en bienes raíces.